Pido a todas las personas que beben y lo que venden este ron, que por favor, que no lo, no lo hagan. Porque todas la, las personas se están muriendo por, por esa bebida. Y yo le decía al hermano mío, nunca, no bebas así. Tú no puedes estar bebiendo así porque tú no sabes el ron que te están vendiendo. Y venía, y dije, ah, que yo compré este, que este es bueno, que esto que el otro. Y yo le decía, ah pues sigue ahí. Y vino con un don Pablo ayer pero que él, él lo trajo de trabajo. Lo que yo no sé es que él sabe. No sé dónde lo compró. ¿Cómo se llama? Olga. Olga, Olga me dice de antigua de Asia. ¿Y su hermano cómo se llamaba? Carlos Manuel Antigua. ¿Qué edad tenía su hermano? Flores. Él tenía como 60... Sesenti... ¿A qué se dedicaba? Eh? A, él trabajaba en este, no. construcción. No,